Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, bueno, acá trabajando, tomando unos mates eh, y, y esperando, como ves acá al lado, eh, el horóscopo eh, hecho por Lola, hoy sábado 18 de febrero de 2023, eh, Lola nos trae el horóscopo para ese tránsito del Sol pasando por el signo o la constelación de Pisces, que comienza mañana, el tránsito del Sol por Pisces, eh, y termina el 20 de marzo, el 21 de marzo, que ya entra al signo de Aries. Entonces, eh, Lola, como siempre, nos prepara el horóscopo según la luna nueva y según la luna llena de ese sol transitando Pisces. Eh, ¿Cómo te va a ir? Eh, ¿Cómo vas a estar? Eh, dependiendo de tu signo, acordate, escucha tu ascendente, escucha tu signo solar y escucha tu signo lunar. O sea, yo voy a escuchar. A Leo por mi Ascendente, a Escorpio por mi Luna y a Sagitario por mi Sol. Eh, vamos a ver qué tal nos va. Te pido antes de eh, que vayamos al encuentro con Lola que te suscribas al canal, que le des like a la campanita, que... Eh, no, que le des like al video, que le des click a la campanita. Que dejes un comentario, que actives el algoritmo del canal, así somos muchos más los que escuchamos este canal. Eh, y también que te suscribas al canal de Lola Astrología Ikigai, donde ella sube todos los días videos, o oh, casi todos los días al menos. Eh, también te invito a que te hagas miembro acá, mira, patagoniaastral.com. Hacete miembro de nuestro gran portal de astrología. Ahí podés estudiar astrología gratuitamente, nivel 1, nivel avanzado 1 y nivel avanzado 2. Eh, también hay eh, cursos y talleres, eh, pagos, que podés inscribirte, que podés ahí formarte. Eh, también te invito a que te hagas miembro de nuestra gran comunidad t.me/curso de astrología en Telegram. Curso de astrología es todo pegadito, sin acento en la I de astrología. Eh, ustedes saben cómo es este tema de las páginas. Bueno, no los demoro más con tanta introducción. Vamos a escuchar a, a Lola. Y nos volvemos a encontrar después de escuchar a Lola. Vuelvo a seguir tomando unos mates El con dos. ustedes. Bueno, hola Lola, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? yo muy bien, ¿y tú? Bien, esperando este sábado para escuchar... Eh, mi signo, a ver, para toda esta era de Piscis, esta era no, este tiempo de Piscis, estos 28, 29 días en que el Sol va a estar pasando por el signo de Piscis, a ver qué nos depara a los sagitarianos y a todos los signos, por supuesto. Vas a tener que esperar un poco porque sabes que Sagitario es de los últimos. Es de los últimos. Bueno, vamos entonces con el primero para, para hoy, que es eh, el signo de Aries. Pues mira, Aries, en la primera quincena de la, eh, de la temporada Piscis, está pensando en nuevos proyectos y cómo le pueden dar dinero. Bueno, pensando no, porque Piscis... Tienes la costumbre de poner en acción lo primero que te viene a la cabeza y esto no siempre te da buenos resultados. ¿Desearías poder tener unos ahorros para poder hacer frente a imprevistos, pero te puede más el impulso y se te hace difícil conseguirlo? Si has puesto en marcha algún proyecto, dale tiempo a que se desarrolle. Es que no das tiempo a tus ideas. Claro, luego las coge otro y es el otro... El que trabaja tus ideas, no tú. Las ideas o proyectos que tienes entre manos ahora mismo son buenos y te pueden dar la independencia que estás buscando. Solo les tienes que dar el tiempo necesario a que den sus frutos. El dinero te viene de proyectos comerciales o de temas relacionados con la comunicación. Vas a andar con el guapo subido, Aries. Así que en temas de amor no te va a ir nada mal. Es posible que encuentres el amor entre tus amigos. Vas a estar muy pendiente de tus allegados, de tus amigos, de tus familiares cercanos y de los no tan cercanos, de toda tu familia. Ten cuidado cómo les hablas porque puedes crear discordias con lo que dices tus palabras pueden resultar agresivas y puedes crear peleas innecesarias. Y es que aunque no te lo parezca, a lo mejor eh, tú crees que estás hablando normal, pero el otro lo toma con, como que le estás agrediendo, o puede que directamente tus palabras sean agresivas. Ten cuidado con eso. Pues bueno, después a partir del... Ya con la luna llena en Virgo, eh, ya la segunda quincena de, de Piscis, eh, si dejas de lado el miedo al ridículo y la vergüenza, esta quincena puede ser para ti realmente brillante. Buscas el reconocimiento social porque crees que, que con eso te sentirás lleno y no no vas a poder llenar ese vacío con eso. Deja de sentirte culpable y cree en ti mismo, aunque en, estas, en esta ocasión... Piscis rige la casa 10 tú la ocupas casi por completo así que debes de brillar y lo, y lo podrás hacer si crees en ti mismo y no pretendes dar gusto a otros por otro lado intenta controlar tu carácter porque vas a estar muy impulsivo y vas a explotar por cualquier tontería y si no consigues controlarte aparte de perder alguna amistad interesante te vas a encontrar solo si consigues superar tus miedos y tu mal genio, en el amor no te va a ir nada mal. Aries, buena bueno, temporada cristiana bueno. para el amor en Aries. Bueno, igualmente Ay. yo le aconsejaría a Aries que viva bien esta primer quincena, estos primeros 14 días, o sea, entre la luna nueva y la luna llena, y que en luna llena se acueste a dormir y no se levante hasta... Que cambie el sol a Aries. Sí, bueno, ya sabes que a los arianos el sol en Piscis pues, no les sienta muy bien. Pero bueno, dentro de lo que cabe no les va mal. No les va mal, ¿eh? Bueno. ¿Vamos con Tauro? El, eso, pon el símbolo de Tauro. Mira. Ahí lo tenemos. Qué lindo, Tauro. Bueno, pues mira, Tauro, a partir del día 20 te llegan cambios inesperados en el trabajo. Eh, 20 de febrero, quiero decir. Puede ser un trabajo nuevo, tal vez algo que nunca te hubieras imaginado, pero si te adaptas bien te traerá beneficios. Es posible que algún amigo te proponga algo y te puede ir muy bien. Puede ser algo relacionado con la comunicación o con el comercio. Realizarás las relaciones que tienes con los que están más cerca de ti y te vas a dar cuenta que, que algunas relaciones son realmente sanas y de verdad merecen la pena, pero que otras no. Y con estas vas a tener alguna conversación seria para llegar al fondo del asunto y tener que aclarar malentendidos. En cuanto al amor te va a ir bien, ¿eh? Si no tienes pareja te lanzarás a la conquista, estarás más activo que de costumbre y esto te ayudará a tomar iniciativas. Y luego, a partir del 7 de marzo, Tauro, puedes tener cambios dentro de tu profesión o incluso cambiar de profesión. Es muy posible que estos cambios vengan también de, mano de, de manos de un amigo. Y si no tienes pareja, pues esta quincena es posible que la encuentres. Pero si no te cuidas y te amas a ti primero, esta relación no será duradera. No te autolimites en la búsqueda de lo que realmente te gusta, ya sea un amigo, un trabajo, un amor. Ve a por lo que quieres, a por lo que te gusta. Es posible que algún amigo desaparezca de repente o al revés, que hagas una gran amistad sin esperarlo. Y además con gente que nunca hubieras imaginado relacionarte. Pero serán muy creativos y esto te va a ayudar en tu crecimiento. Y gracias a ellos tus proyectos y tus deseos saldrán adelante. Emocionalmente estarás un poco alterado con los cambios, con tanto cambio, esto es inevitable y los estás sintiendo, estos, esto no te está gustando nada, estos cambios, Tauro, tú sigues viviendo apegado a tu pasado, esto no te deja avanzar y te lo llevo avisando todas estas temporadas, Tauro, los cambios vienen, quieras o no, así que adáptate a ellos son duros bueno, eh, estos taurinos sí. yo creo que de los signos fijos es al que más le cuesta cambiar eh, a todos les cuesta, por, por eso son fijos, pero yo creo que Tauro es el de el más R que R, yo de aquí no me muevo y este es el único fijo de tierra o sea, fijo de tierra Sí. Eh, bueno Vamos con Géminis. Bueno, a ver, Géminis, ¿qué hay para ti a partir del día 20? Pues muy pendiente de la familia, Géminis. Si tienes hijos estarás al cuidado de su educación académica, pero ten cuidado con lo que dices, porque puedes asustar con tus palabras. Sigues hablando sin pensar y puedes resultar agresivo. Es que, hijo, Marte no se va de tu lado. Hmm. Es que, aunque no sea tu intención, tú puedes resultar agresivo. Tu mente estará rápida y esto te va a permitir coger al vuelo cualquier situación y poder tomar enseguida una decisión acertada. Tendrás labia más que suficiente para defenderte a ti mismo, a tu grupo, a tu familia, a quien creas conveniente. Aprovecha este tránsito para ganar puntos en el trabajo, pero cuidado con el ámbito familiar porque esta virtud se puede volver contra ti y puedes crear tensiones innecesarias. Consiste en que puedes controlar la impulsividad y la agresividad que te está aportando Marte. Descarga esta energía marciana en ampliar estudios o en investigar algo que sea de tu interés. Y luego, a partir del 7 de marzo, estás muy interesado por la espiritualidad Géminis. Y esta quincena vas a buscar mucha información sobre este tema. Y es que tu mente va a estar aún más, más activa de lo habitual y tendrás una imaginación casi fotográfica. Lo que sí te va a resultar un poco difícil va a ser expresar tus emociones y encontrar soluciones para problemas cotidianos. Evita entrar en negociaciones delicadas e indaga en tu interior qué sentimientos o prejuicios te están frenando. Hay parte de tu filosofía de vida que ves que ya no te funciona y hay cosas de base en este aspecto que vas a tener que cambiar. Esta quincena vas a estar más pendiente de lo habitual de tu dieta, de tu imagen y buen momento para comenzar una dieta o apuntarte al gimnasio, féminis. Bueno, a ti Bien. te gusta el movimiento, así gusta, que no te va a sí. sí. Así que esto de la espiritualidad eh, aparece esta temporada en muchos signos. Eh, no es normal por otro lado. <risa> Estamos claro, el en sol en Pisces. Época, pues eso. Vamos eh, con cáncer. Estamos en lo que sería el fin de año astrológico, porque sí. estamos viviendo los últimos 30 años del año astrológico que empieza el 21 de marzo, ¿no? Ajá, sí, sí. Así Bien. que, 30 años no, Marcelo, 30 días. 30 días, perdón. Estamos haciendo un balance del año. Claro. Y entonces, pues, claro, estamos más introspectivos. Bueno, cáncer, a ver, que a partir del día 20 es muy normal en ti, bueno, no a partir del día, por naturaleza es muy normal en ti, que te preocupes por los asuntos familiares. Pero a partir del día 20... También vas a estar pensando en nuevos proyectos. Pero no te decides arrancar. Hay un cambio importante en ti y en la forma de cómo quieres ganar el dinero. Estás cambiando tus valores y para todo esto necesitas tiempo para poder procesarlo. Hay cosas que ya no te sirven y otras que entran nuevas. Necesitas organizarte. Y esta quincena refiere retirarte del mundo para organizar tus pensamientos y tus emociones. Esta luna en Piscis te tiene muy sensible y más intuitivo de lo habitual, pero al estar en conjunción con Saturno también te sentirás triste y solo. Las cosas las verás peor de lo que realmente son. Ten cuidado con desestabilizarte emocionalmente, que ya sabes que enseguida puedes caer en una ansiedad y no hay, no, no hay nada externo que dé razones a esto. Está todo en tu interior. Te pueden llegar pensamientos del pasado que te hagan sentirte culpable. Debes trabajar estas mochilas para poder seguir tu camino sin cargas. Ábrete con algún ser querido o con alguien de tu confianza para que te ayude con esta situación. Y luego ya a partir del 7 de marzo te vas a centrar mucho en tu hogar, sobre todo en lo que se refiere a la economía. Estarás haciendo un repaso a tu vida para saber cómo has llegado al punto en el que estás, qué hiciste bien y qué cosas debes cambiar para evolucionar. Eres muy consciente de tus talentos, aunque te cueste demostrarlos, y esta quincena los vas a utilizar. Te da igual que los demás, que los demás puedan ver esos talentos o no. En cuanto al dinero, estarás un poco dual, porque quieres ahorrar, pero también quieres comprar. No te dejes arrastrar por los caprichos y compras solo lo que realmente necesites. Estás muy intuitivo y creativo y tendrás grandes ideas, pero también estarás nervioso y de mal humor. Y esto te puede desestabilizar emocionalmente. Es que a cáncer le desestabiliza emocionalmente cualquier cosita. <risa> sí. Enseguida están los pobres con las emociones ahí en la cuerda floja. A ver, el cáncer, quieres lograr grandes cosas, pero para ello debes armonizar mente y corazón. Ahora mismo la cabeza te dice una cosa y el corazón te dice otra. Esta quincena te, ve, te puedes ver envuelto en, en engaños, un chismorreos. Para evitar esto, sé claro y honesto. Tampoco te tomes a pecho lo que te digan o hagan. Es que vas a estar emocionalmente muy vulnerable y las cosas te van a afectar más de lo que realmente te deberían de afectar. Ten cuidado con los virus y también con refugiarte en sustancias adictivas. Si algo no sale como tú quieres, ¿eh? eh, evita esto y sobre todo, bueno, pues cuidadito esta quincena, que estás más propenso a pillarte algún catarrillo o alguna cosa de estas. Bueno, llegamos a uno de los signos que más te importa, Marcelo. Sí, mi ascendente. Oh, cuánto fuego tiene ese, ese símbolo de leo <risa> mm, y qué bonito quedó sí sí te ha quedado chulo bueno a ver leo que esta quincena tampoco vas a brillar hijo lo siento mucho a partir del día de, entre el 20 y el 7 lo siento mucho por ti debes trabajar cosas del pasado para dejarlas atrás trascenderlas y adoptar nuevos valores que te lleven a una nueva forma de vida y una nueva forma de ganar dinero. Pueden ser cambios de trabajo o alguna idea de inversión, pero sobre todo lo que está en juego son tus valores morales. Los que te han servido hasta ahora se han quedado obsoletos. Debes aprender a mirar por todos y no solo por ti. Hay algo en ti que bloquea tus proyectos, pero eres tú mismo, analiza eso, que para eso tu regente queda en casa 12. Es un proceso tan intenso y a ti te cuesta tanto cambiar que seguramente lo que hagas sea procrastinar, centrándote en tu trabajo y en tus quehaceres diarios. O sea que te vas al otro lado. El sol mm -hmm. está en piscis, te vas al opuesto, a Virgo Exacto. Que, es la, que es la casa donde está, o sea, Leo rige la casa 6. Y su sol está en casa 12. ¿Vale? Uh -huh. Entonces dices: Pues no voy a trabajar la casa 12, ya lo haré. Me voy a las 6, que es más cómoda, que al fin y al cabo es la que argento yo esta quincena. ¿Eh? Eh, te decía, como estaba hablando, pues me he perdido. Eh, pero si no haces este trabajo interno por ti mismo, cuando llegue el momento te resultará mucho más difícil o sea, esto es algo que tienes que cambiar, pero pues si no cambias tú lo va a cambiar el destino claro. ¿Eh? y si no empiezas a trabajar ahora, cuando realmente llegue el momento de tener que utilizar esos nuevos valores Leo ¿eh? Eh, te va a resultar muy difícil porque es un camino que vas a tener que andar de golpe y no poco a poco ¿eh? Eh, el, el, el momento va a llegar igual, pero claro, te va a pillar con el trabajo sin hacer. De cualquier forma, esta quincena vas a estar muy introspectivo ¿eh? y con ganas de estar solo y te plantarás si estás satisfecho con lo que has hecho con tu vida hasta ahora. Si encuentras algo que no te gusta, vas a intentar cambiar. Y luego ya a partir del 7 de marzo, ¿quieres estudiar algo nuevo que te pueda aportar más estabilidad económica? O tal vez estás pensando en organizar algún viaje que bien podría ser espiritual o cultural. Hay algo en tu filosofía de vida que estás cambiando. Vale, o sea, que quiere decir que me has hecho caso a la primera parte. Sí, sí. Estás dejando de mirarte tanto el ombligo para mirar más por los otros. Para que los proyectos que tienes lleguen a buen puerto, debes armonizar mente y corazón. Cada uno va por sitios distintos y no te aclaras con las ideas. Y es que te encuentras muy confundido, Leo. Si creas un mundo de ilusión irreal y te dejas engañar por él, caerás en la autocompasión e intentarás ahogar este sentimiento con alguna adicción. Cuidadito con esto, Leo. eh. Debes de tener cuidado con los contagios. Tienes las defensas bajas y es fácil que te enfermes. Como tu corazón va por un lado y tu mente va por otro, dentro de ti estás muy incómodo y esto va a salir al exterior en forma de mal genio y con palabras muy agresivas. Intenta desahogar esta energía haciendo deporte porque puedes arruinar un buen trabajo o una buena relación si te dejas llevar por esta energía agresiva. Ajá. Vale, Leo, ¿te ha quedado claro? Clarísimo, más bien que... <risa> Me parece que esta, eh, estas dos quincenas para los signos de fuego mmm, vienen cusi cusi dicen en italiano. Así que <ríe> vamos a esperar a Sagitario. Son, son eh, para, para Leo sobre todo es para que eh, en esa introspección haga un trabajo interno eh, para, para cambiar y para adaptarse al cambio que llega. Yo creo que es el consejo que le da este horóscopo. Bien. Vamos con Vamos, mirad con Vamos. un Ay, qué signo más bonito que iluminoso. <risa> Ay, por Dios, me encanta. Yo es que como tengo acuario interceptado en, en mi ascendente, los Ajá. colores me encantan. Me encantan los colores. Así que... Estupendo. <risa> me gusta Bien. mucho ese viejo. Bueno, a ver, digo... <risa> Yo es que, si no lo sabéis, yo soy Virgo, por eso le he hecho tantas flores al dibujo. Eh, eh, soy sol en Virgo, eh, si alguno no lo sabe todavía. Eh, bueno, pues Virgo, a partir del día 20 vas a estar muy centrado en tu trabajo y en tus rutinas. Esta semana el tema de salud y las dietas lo tendrás muy presente. Pero Virgo, no todo trabajar, también debes dejar un tiempo para las relaciones sociales. Si no tienes pareja, es posible que la encuentres dentro del trabajo o en algún grupo al que perteneces. Muy seguro que ese grupo tiene algo que ver con la ecología. Esta quincena te apetecerá estar solo para indagar en temas internos. Disfrutarás de estos momentos, pero no abuses de la soledad, porque eso no te va a resultar saludable. Tienes muchas ideas creativas, pero de momento no las expresas porque esta quincena no vas a saber hacerte entender. Como que no te explicas con claridad o los demás no entienden lo que quieres decir. Vas a tener la mente muy clara para organizar proyectos con todas las ideas que tienes y sabrás nítidamente cuáles puedes llevar hacia adelante y cuáles debes desechar o dejarlas para otro momento más oportuno más adelante. Te he dicho que no es buen momento para exponer proyectos, pero si tienes alguno que viene de atrás al que solo le quedan unas pinceladas o negociar algunos puntos para finalizarlo, hazlo. termínalo, Porque para esto sí es buen momento. Al igual que para firmar contratos. Bien. Bueno, pues ya veremos cuántos contratos firma Virgo esta quincena. Vamos a ver. Y luego, a partir, a partir del, del 7 de marzo, Además, es la luna llena en Virgo el 7 de marzo. Necesitas comunicarte emocionalmente con la familia, pero te cuesta encontrar las palabras adecuadas. Estás muy quisquilloso con los que, eh, con los que fantasean, pero también preocupado por resolver algunas situaciones familiares. De hecho, disfrutarás mucho tiempo de la tranquilidad de tu hogar. No importa si eres estudiante o no, estás muy interesado por ampliar tus conocimientos o al menos querrás estar muy informado de lo que ocurre. Muy geminiano va a estar. No en malo, tienen el mismo... Pensaba en eso, muy mercurial. Justamente sí, sí, a sí. Géminis y a Virgo los dice Mercurio, ¿no? Sí, sí. Muy, muy mercurial. Va a estar, va a estar así, muy, muy del otro lado de Mercurio. Tu mente va a andar revuelta como con pensamientos encontrados tu corazón te quiere decir cosas pero como eres tan racional solo te fías de tu cabeza pero algo, algo te dice tu cabeza de que escuches a tu corazón y ahí andas en esta pelea y mientras te peleas contigo misma con los nervios alterados pues tú verás si quieres seguir en esta discordia o tranquilizarte y poner de acuerdo a tu razón y a tu corazón, digo. O sea que va a andar un poco de. Yo no me fío de mis intuiciones, pero la cabeza le dice, fíjate, fíjate, pero cómo me voy a fiar si soy tierra. Y no va a saber muy bien para dónde tirar. Me dejas, me, me dejas preocupado. Vos sabés que yo tengo muy, a mi hermano no. que es de. de yo Virgo. como. Sí, pero yo tengo la luna en piscis ¿sabes? Entonces, sí que me fío de las intuiciones. No es así para todos los virgos, pero bueno, si sí, al ser tu hermano virginiano, como no tenga mucha agua en su carta, sí que va a andar con la cabeza un poco revuelta sin saber muy bien para dónde tirar. Eso está claro. Sí, sí no, bueno, y tengo, recuerda, está con unos problemitas de salud y no se está cuidando. Y eh, me parece que le está haciendo más caso. A lo que le dicta su corazón pancita, que su <risa> <risa> <risa> que su mente <risa> racional de Virgo. Pues Virgo sí que suele ser darse cuenta de hoy me está pasando esto, me voy a cuidar antes de que vaya más. Es muy propio de Virgo eso. <risa> o sea que, pero bueno. Algún aspecto de transistos tiene ahí que además le están, <risa> le están cuadriculando, y nunca mejor dicho, por lo de las cuadraturas. Bueno, esperemos que vaya todo bien. Sí, eh, seguro vamos es. con Libra. Sí, sí, a ver Libra, ¿qué tú tenemos a ti para a partir del día 20 de febrero? Pues vas a tener muchos cambios en tus relaciones y tu dinero provendrá mayormente de tu pareja o de socios, o de inversiones. Si tienes pareja, pero sientes que no estás completo, buscarás otras aventuras, y es que esta quincena vas a estar muy pasional, Libra. Tus amigos te ven fascinante, pero es normal, porque es que te estás cuidando más de lo habitual. Y a nivel salud todo marchará bien, aunque debes de tener cuidado con los excesos, sobre todo con el dulce y con el alcohol. Luego ya a partir del 7 de marzo eh, vas a estar con muchas ganas de divertirte, pero ten cuidado que no se te vaya la mano la fiestuqui y acabes con excesos, con excesos de alcohol o cualquier otra adicción. Tu regente en Aries anda desatado. Y puedes encontrar el amor en cualquier momento. Pero también es muy posible que ese amor te dure poco. Si te, dedu si te dedicas al arte o a la belleza, esta quincena te va a ir bien en el trabajo. Tienta la suerte, pero sin excederte, ¿eh, Libra. Es posible que pilles algún pellizquito. Bien. Así que, bueno, Libra, cuidadito, que parece que estás... Con el alcohol un poquito pasado. Ten cuidadito, no, no te sedas. Vamos con Escorpio. Vamos con Escorpio. Llegó el Escorpio. A partir del 20 de febrero, Escorpio, estás inmerso en todos esos temas que te gustan, relativos a la muerte, al esoterismo, a temas ocultos. ¿Quieres ampliar tus conocimientos en todo esto? Tu mente está inquieta por profundizar también en temas espirituales y filosóficos. Te haces preguntas muy difíciles de contestar y no vas a parar hasta encontrar la respuesta. En cuanto al amor, vas a estar muy pasional y te lanzarás a la conquista. Si ya tienes pareja, las relaciones serán intensas. Ten cuidado con las adicciones, que esta quincena te va a costar controlarlas, Scorpio. Mm. Y luego ya a partir del 7 de marzo... Eh, vas a estar trabajando incansablemente. Ten cuidado de no agotar todas tus energías porque podrías enfermarte. Eh, por exceso de trabajo, quiero decir. Sí, sí. Esta quincena eres consciente de que tienes que cerrar en tu vida ciertas etapas y abrir otras. A ti te gusta que estas cosas no se sepan, pero esta vez se van a saber, Scorpio. Algunos amigos no te convienen, los vas a dejar atrás y seguro que aparecerán otros que te ayuden a empoderarte. Profundizarás en temas que te gustan, como el esoterismo o algún otro tema que para ti sea tabú. También en temas de sexo. Llega para ti una etapa de muchos cambios internos. Y bueno, pues muy intenso va a estar Scorpio este mes. Bueno, yo tengo luna en escorpio, así que también la escuché. Recuerden que uno, lo, lo, lo normal, si no se hace la carta natal completa, que ya para eso es una sesión particular, Lola las, eh, las hace yo también, eh, pero eh, si no lo que hay que escuchar en el horóscopo para tener una orientación para el mes es eh, el sol, el ascendente y la luna, eh, así que yo este lo escuché con mucha atención, así que después del 7 de marzo no esperen que yo trabaje, voy a trabajar a full ahora y hasta el 7 de marzo, el 7 de marzo empiezo vacaciones ¿eh? <ríe> ¿Otra vez? <ríe> otra vez no si, si vas a tener muchas ganas de trabajar solo que no te cedas que no gastes toda tu energía yo para trabajando. que no me den para que no me den más ganas por eso, para no exceder no. la energía me tomo vacaciones y listo no, mentira, date mentira. cuenta que, que ahora mismo eh, el 7 de marzo si no recuerdo mal Plutón está me parece que es a 29 grados de Capricornio sí entonces claro, Scorpio le afecta, su regente le afecta ampliamente y ese, ese cambio de energía quieras es que no, lo, lo está sufriendo porque ya empieza a notar las energías acuarianas tiene que cerrar los capítulos capricornianos para empezar con los acuarianos mm. y claro es, eso es muy intenso para y además Escorpio signo fijo de agua su intensidad, su obsesión eh, pues cerrar estos ciclos le va a costar pero bueno, Escorpio está con, acostumbrado a la muerte y transformación aunque sí que es verdad que creemos que son muy fuertes pero también les gusta bueno, que les digan sí, pues sí, tienes razón, no puedes con todo sí y les gusta también eh, pasar por fuertes aunque internamente no sean tanto sí, pero luego lo reclaman eh, decir, ¿crees que puedo con todo? Eh, yo siempre me estás diciendo, eres fuerte pues no, no lo soy, o sea, reclaman también sí. esa atención de, y es normal con esas emociones tan intensas bueno, los signos de agua son los signos que están asociados a la culpa Sí. tanto cáncer como escorpio como piscis ¿Sí? Yo uy digo piscis piscis, piscis <ríe> ya es el victimismo ha hecho el puro <ríe> bueno vamos con sagitario que mirá <ríe> lo, lo encontré del mismo lugar que virgo y lo iluminé sí, sí eso te iba a decir digo es de, parecido al, al de virgo sí y también con mucho fuego. Con sí, mucho sí. fuego. Bueno, pues vamos a ver, Marcelo, ¿qué tengo para ti para esta temporada cristiana? Pues mira, a partir del 20 vas a andar intenso con temas espirituales y filosóficos y ampliando conocimientos de temas que son de tu interés. Pero lo más importante es que vas a poner toda tu energía en alcanzar tus metas. Conectarás fácilmente con los demás. De hecho, te preparas para poder contactar con los demás fácilmente. Estás lanzando, eh, eh, te estás lanzando a materializar tus proyectos y te va a ir muy bien. Tu mente está activa, tienes muchas ideas y facilidad de palabra para exponerlas con claridad. Tus ideas y palabras fascinarán y es que te expresarás con el optimismo que te caracteriza. Los que os dediquéis a temas relacionados con la comunicación, os va a ir genial. Y luego ya a partir del 7 de marzo, pues con tus relaciones de pareja y socios te va a ir muy bien. Vas a tomar las riendas de tu relación para que todo marche como a ti te gusta. Si no tienes pareja, Puede que conozcas a un extranjero o que tú estés en el extranjero y conozcas a alguien. Bueno, algo de esto de pareja relacionada con extranjero. Y en mi caso no podría conocerlo. ¿Lo mismo al extranjero que tengo pareja? Sí. Perfectamente. Claro, Perfectamente. ¿quién te lo impide? <risa> ¿Quién me lo impide? Ya sabes que Sagitario es un alma libre. <risa> o sea que... Perfectamente. Seguramente sí, con sí, tu pareja o sí, socio con tu pareja o socio tienes un proyecto que tienes ganas de poner en marcha y te va Ajá. a ir muy bien has crecido con tus crisis que siempre dejan un dolor pero ya has superado esas heridas o estás en ello y ahora puedes inspirar a otros seguramente estos proyectos que tienes van de la mano de alguna manera con este proceso bien mm, yo creo que sí bueno. Que te pega? <ríe> Me pega lindo, sí. Eh, ¿Vamos con Capricornio? Vamos con Capricornio. A ver, vamos a ver. Capricornio, a partir del día 20 te abrirás a ideas más innovadoras, aunque esto puede contrastar con tus bases, que son más conservadoras. Las relaciones con tus amistades serán más intensas de lo habitual. Tienes proyectos que quieres poner en marcha, pero de momento encuentras trabas para poderlos realizar. El tiempo te, te irá diciendo cómo poco a poco puedes ir avanzando. Pero será en, no será en los tiempos que tú tienes previstos. Va a ser en los tiempos que determine tu regente Saturno, <risa> no los tuyos. ...y tu Saturno valentito, ...ya te lo digo... ...todo esto te va a poner de mal humor... ...evidentemente... ...y vas a tener la necesidad de distanciarte de los demás... ...sientes que todo te cuesta un gran esfuerzo... ...y todo esto te va a pasar factura emocionalmente... ...te vas a sentir triste solo... ...y vamos, que vas a estar de bajón... ...pero tranquilo Capri... ¿eh? ...que solo son unos días... ...que todo acaba pasando... Y luego, a partir del 7 de, de marzo, los temas de dinero y papeleos van a ir lentos, vas a tener contratiempos. Tienes un problema de entendimiento con la espiritualidad, pero esta quincena, tu regente en Pisces, te va a ayudar a que resuelvas muchas dudas. Llegarás a un pensamiento profundo que te va a ayudar en este caso, pudiendo dejar de lado la superficialidad, pero también ten cuidado de no caer en el exceso de rigidez mental y acabes siendo un radical de alguna creencia, que tampoco se trata de eso, Capri. ¿Mierda? Buscarás nuevos valores morales, debes dejar cierto margen y no pienses que estos nuevos valores son los únicos y válidos. De cualquier forma, esta quincena será para ti muy espiritual y alcanzarás mucha sabiduría en este caso. Sí, porque Capricornio es poco espiritual, pero bueno, le, le, me parece que le ha llegado el momento. Bueno, bien. Vamos con... Acuario. Acuario, el signo más loco del Zodíaco. Y también libre, ¿eh? Yo <ríe> sí. junto con, con Sagitario son los dos signos que más claman libertad. Ajá. A ver, Acuario, a partir del día 20 de febrero, la creatividad y la acción mental será lo que te caracterice. Las ganancias financieras que tanto estabas esperando empiezan a llegar. También te centrarás en las luchas sociales para el bien de todos. ¡Qué raro, Acuario, esto! Las nuevas corrientes de ideas que están llegando te interesan mucho y tienes los ojos puestos en nuevos proyectos pero aún son solo una idea, esos proyectos que tienes. Con tantas ideas, ten cuidado de no dispersarte y no saber cuál es la que tienes que llevar a, a la práctica. Ahora mismo sientes que no perteneces a esta sociedad, que también es un sentimiento propio de Acuario a menudo. Sientes que se te ha quedado caduca, pero tranquilo, pronto llegarán los cambios que esperas. Te llaman la atención los temas espirituales, pero debes de tener cuidado con los fanatismos. Mira, esto igual que Capricornio. Habrá cambios en tus rutinas, sobre todo a nivel financiero, y aunque es algo esperado por ti, no podrás evitar sentirte nervioso. Con tanto ajetreo mental vas a estar distraído, así que intenta no hacer cosas que requieran detalle. En tus relaciones sociales o escritos puede haber malentendidos, y esto te puede crear tensiones en algunas relaciones. Evita tomar decisiones repentinas. No es el momento de tomar decisiones. Bien. Luego, a partir del 7 de marzo, tienes muchas ideas que llevar a la práctica y estás buscando la forma de plasmar tu creatividad. Buscas amistades que estén fuera de lo que se considera normal. Es gente rebelde, revolucionaria gente que tiene visión de futuro. No te extrañes si de repente desaparece alguna amistad o al revés, que nazca una amistad nueva con alguien que tiene tus mismos intereses. Tu creatividad e intuición estarán muy altas, eh, más altas de, de lo normal, de lo que es propio en ti y buscarás cómo ampliar tus conocimientos para que tus proyectos lleguen a buen puerto, que van a llegar a buen puerto, ¿eh, Acuario? Ten cuidado con los gastos, que aquí sí que se te puede ir la mano, Acuario. Y llegamos a Piscis, a ver... Vamos, al último al, signo del Zodíaco. Al protagonista de la temporada, felicidades Piscis. Bien. Eh, ¿Qué día es eh, luna nueva exactamente? ¿Tenés? Pues mira. La, sí, yo tengo aquí mi libretita con mis lunas. Ajá. <risa> no, las tengo. Eh, ah, pues mis lunas van aquí, no tengo que hacer las del próximo año astral, que empieza nadie. Mira, la luna nueva en Piscis se da el 20 de febrero a las 8 y 5 de la mañana, hora Crenwich. Bien. ¿Mm? O sea, y la que... luna o sea que Dime. Nano que cumple años el 28 de febrero está cumpliéndolo con cuarto creciente. Justamente sí. Uh -huh. en, en una fase lunar, uh -huh. eso es importante para la revolución solar. Uh -huh. Porque no es igual cualquier luna que oh, a que te pille una fase lunar. Y luego la luna llena en Virgo se da el 7 de marzo a las 13:40, hora de Greenwich, ¿vale? Eh, que son de las dos eh, que estamos hablando uh -huh. para, para configurar el horóscopo, ¿vale? Bueno, pues eso, Piscis, que felicidades, que comienza tu temporada y la comienzas muy a tu estilo, hundido en lo más profundo de tu subconsciente, trabajando tu espiritualidad, buscando la soledad para meditar y es que estás viviendo en un mundo que te estresa un montón y a ratos necesitas escapar a tu mundo de ilusiones tu sensibilidad artística y creativa van a estar muy altas esta primera quincena a través de la música podrás conectar con tu mundo de ilusión cuidado con quedarte mucho tiempo porque sin querer te puedes alejar de la realidad Ojito con las adicciones, Piscis, que esta quincena se te puede ir la mano. Uh -huh. Y las adicciones de Piscis no son precisamente el dulce o la comida, son adicciones, ya sabemos, Más fuertes, de sustancias tóxicas sí. o, o alcohol. ¿eh? Luego a partir del 7 de marzo, si te dedicas a la, al arte, a las ciencias ocultas, pues te va a ir muy bien Piscis. Al igual si te dedicas a alguna profesión de tipo social o de ayuda humanitaria, también en, en esas profesiones te va a ir muy bien. Te puedes encontrar un poco desorientado y tus acciones crean, pueden crear confusión en tu entorno e incluso a ti mismo. No sabes muy bien cómo utilizar tu energía y esto te hace sentir inseguro a la hora de llevar a cabo algún proyecto. Tu alta sensibilidad... ...hará que te tomes a pecho cualquier tontería... ...y esto te puede hacer sentir culpable, vulnerable... ...tu intuición no va a andar muy fina esta, esta última quincena... ...no percibes las cosas tal cual son... ...las ves desde tu lupa y esto te puede llevar a confusión... ...autoengaño... ...ten cuidado con los contagios y con las adicciones, Piscis... ...aprovecha esta quincena para desarrollar tu creatividad... ...que para esto sí está muy bien... Y no te tomes la vida tan en serio. Bueno. Pues con esto hemos terminado. Pisis va a estar muy profundo en su temporada. Bueno Lola, te agradezco muchísimo por habernos compartido. Los invito a todos. Eh, eh, no sé bien dónde va a estar el logo en este momento que estamos grabando. Pero va a estar el logo de Astrología y Ikigai que es el canal de YouTube de Lola, que los invito a todos a que entren, se suscriban a su canal, eh, que hay videos muy interesantes. También tiene, eh, Lola, eh, un grupo en Telegram. Eh, ¿Grupo o...? Eh, es un canal, o canal que está asociado canal. a un grupo. Bueno, es un canal que está asociado a un grupo, me explico. Yo cuelgo en el canal... Sí, sí. Pero luego en el grupo, pues bueno, pues la gente puede comentar cosas de claro. astrología o de tarot o... El sí. canal se llama también Astrología y Ikigai, lo pueden encontrar igual, ¿verdad? El canal sí. en Telegram. Sí, y si van a cualquiera de mis vídeos, en, en mi canal de YouTube, eh, está el enlace, para que no tengan problema, en la descripción pican el enlace y entran directamente al grupo. Lola Pérez es a, astróloga certificada por el CAF, la primera astróloga certificada por el CAF, eh, y, eh, y hace cartas natales, eh, revoluciones solares, revoluciones lunares, eh, astrología, cartas de astrología kármica, eh, o sea, cartas kármicas, eh, cartas eh, angelicales también. Eh, así que los invito a todos a que le manden mensajito al más treinta y cuatro no me acuerdo más seis dos seis dos tres tres tres nueve nueve nueve nueve ocho cero tres 803 0 3 entonces repetimos, más 34, 6 2 33 99 3 3, 3, 3 3 9 9 9-9-9-8-0-3, bien, le mandan un WhatsApp ahí y le dicen Lola, o Telegram, o Telegram también, la encuentran, pues ya sería al privado de Telegram, le dicen, Lola, eh, ¿cuánto me cobras la carta natal? Lola enseguida pasa su tarifa y... no, qué feo, su tarifa, el valor eh, que eh, tiene tu trabajo. Eh, pues ten, tengo distintos valores ¿eh? para, para que sea mm, asequible a cualquier bolsillo. Bueno, y, no, ¿no? y no porque sean distintos precios o distintos valores pierden calidad no, eh, son están bien están muy sí. bien hechas vale, que lo diga yo eh, yo sé bueno, este aparte... sos virginiana así que nada, si no está perfecto no lo haces así que ¿qué más podemos decir? Eh, el, Lola además de todo eso eh, Hace algo que yo no hago Todo eso lo compartimos con Lola Yo también lo, eh, lo hago Todo lo que nombré antes eh, Pero hay algo que yo nunca pude aprender no, Simplemente porque no vibra O sea, no vibra conmigo No es que no crea, creo muchísimo eh, eh, Lola hace Tarot también Así que también la pueden consultar con el tarot, es muy, pero muy buena con el tarot también, como toda virginiana. Los virginianos son perfeccionistas, le buscan el pelo al huevo, decimos nosotros acá en, en Argentina. Es que mira, si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas, porque para hacer un churro, hijo, eso vale cualquiera. Sí, totalmente. Eh, eh, lo importante es eh, que uno eh, sepa valorar el trabajo de uno mismo Y a veces eso, a vos que tenés sol en Virgo, Luna en Pisces A mí que tengo a Virgo interceptado en mi casa uno Por esa cuestión del servicio, esas cosas A veces no le damos el verdadero valor que tiene Sí, eh, lo que hacemos eh, y, y entonces, bueno, nada para eso estamos los aliados del camino para recordarte que lo que haces vale mucho eh, Lola, gracias por acompañarme siempre gracias pues, a siempre. ti por haberme invitado como todos los meses Sí, y con Lola estamos terminando, esto ya es publicidad, eh, estamos ya terminando de eh, concretar el máster en astrología kármica, eh, eso sí o sí eh, tienen que saber astrología porque no se les enseña ahí astrología básica, Sí, eh, como un poco deben de saber hacer una carta natal, con eso es suficiente claro. para poder, no necesitan una revolución solar o unos tránsitos, pero sí saber hacer una carta natal, con eso es suficiente para, para luego poder leer una carta cármica. Eh, así que en cuanto esté listo, que yo supongo que va a estar listo eh, en, durante este Sol en Pisces, eh, no me acuerdo ahora en cuál, ah en mi luna era En mi luna en Escorpio que dice que voy a estar trabajando tanto Bueno ahí voy a aprovechar mi luna para que <coughs> terminemos eh, de editar eh, Hablábamos con Lola que en definitiva lo que antes era un libro eh, lo que antes había que ir hasta una librería a comprarlo y comprarse un libro y estudiar y muchas veces no era lo que uno buscaba y tenía que ir y buscar otro libro. Eh, bueno, hoy son los audiovisuales libros, porque son audiovisuales, son no, no, este máster no es interactivo en sí mismo en el máster Va a haber una parte para quienes compren el máster Que le vamos a dar interactividad a través de Telegram eh, pero, pero no es interactivo en sí eh, eh, eh, Pero es un, un audiovisual libro que desarrolla todo el tema punto por punto, muy puntillosamente, eh, porque si no Lola no me hubiera permitido hacerlo, eh, Astrología Kármica. Eh, así que si querés tener tu certificado de Astrología Kármica, como lo tiene Lola, eh, tu certificado de máster en astrología kármica. Eh, eh, vas a tener que ponerte en contacto con nosotros y eh, nosotros te vamos a indicar cómo es todo el proceso. ¿Sí, Lola? Perfectamente explicado, Marcelo. Bien, nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado. Eh, el, el próximo sábado. No, no nos va a acompañar Lola, con Lola nos volvemos a encontrar antes de que el sol entre a Aries Para que nos diga el horóscopo de ese sol transitando Aries y empezando el año nuevo astrológico eh, El próximo sábado eh, tengo un invitado, pero es sorpresa Y el tema psicoastromagia Chao, Lola, gracias por acompañarme. Hasta luego, Marcelo, hasta luego a todos. Bueno, qué interesante que estuvo este... Eh, estos signos. Eh, este horóscopo que nos regaló Lola, gracias, Lola, gracias por regalarnos todos los meses eh, el horóscopo signo por signo. Por lo menos para mí, que soy... Sol en Sagitario, Luna en Escorpio y Ascendente en Leo, estuvo interesantísimo. Y bueno, haciéndole caso al horóscopo de Lola, justamente eh, les quiero comentar que el domingo 26 de marzo eh, comienzo eh, un taller, eh, un taller que se llama los 12 pasos de la psicoastromagia. Este taller yo lo di en forma presencial hace muchos años atrás. Eh, después eh, vino la pandemia y en el 2021 y el 2022 eh, lo di con grupos muy especiales. Eh, en, a través de Zoom ahora como ya pude formarlo verdaderamente darme cuenta yo de que sí se puede a través de Zoom eh, este año lo voy a hacer va a ser todos los últimos domingos de cada mes empieza el último domingo de marzo 26 de marzo agendatelo ahí y va a ser todos los domingos hasta el último domingo de noviembre. O sea, son nueve domingos. Son nueve talleres intensivos. Uno por mes. Además de eso, eh, son dos sesiones. Una quincenal. Eh, por mes, o sea una quincenal por mes una sesión individual entre vos y yo porque esto es un taller, no es un curso acá eh, la diferencia entre curso y taller es que en el curso te enseñan una herramienta y punto, y si la aprendiste la aprendiste y si no, en el taller es vivencial esa herramienta es vivencial entonces vos vas a estar eh, viviendo eso, transitando eso, primero para usarlo en vos y después para usarlo en los demás los en los anteriores talleres yo decía que tenían que tener una base mínima de astrología, o sea saber algo de astrología eh, para este taller ya vi que es posible sin ninguna base de astrología así que eh, te invito, sepas o no sepas astrología, te invito a que te inscribas al, al taller. Es un taller de desarrollo personal, si sabes astrología mucho mejor, porque esto mismo vas a poder aplicarlo a tus clientes, eh, si ejerces el oficio de la astrología, o a tu familia, o a, eh, a quien quieras, a tus amigos, a tu círculo de gente. Eh, y, y bueno, es un taller de desarrollo eh, personal, es un taller para enseñarte esos 12 pasos con la astrología como centro eh, para que vos puedas lograr el objetivo que te propongas, sea cual sea. Si no viste el video del sábado anterior, eh, te invito a que lo escuches a que veas el video del sábado anterior, eh, que se llama justamente Psicoastromagia, está acá en mi canal, eh, donde eh, Lucy, una de las participantes del taller, cuenta cómo le fue con ese taller. Bueno, este taller, por supuesto, tiene eh, un, un valor, y... Eh, y para inscribirte, como son cupos limitados, como yo tengo una, eh, me demanda a mí una gran carga eh, horaria de dedicarme al taller, entonces los cupos son limitados, no puedo dárselo a 100, 200 personas, <ríe> eh, es un taller un curso, una conferencia, se puede dar a la cantidad que sea, pero cuando es un taller hay que dedicarse puntualmente, uno por uno, entonces los cupos son limitadísimos. Así que si querés, inscríbete ya, eh, me mandás a mi WhatsApp o a mi Telegram, tenés todas las vías de comunicación, acá abajo igual te las voy a dejar, eh, para que te escribas el taller tiene un valor de 100 dólares mensuales o 20 mil pesos argentinos para la gente que viva en Argentina eh, así que bueno te espero eh, si realmente querés lograr algo que no estás pudiendo lograr este es el taller ideal para que hagas sepas o no sepas astrología si no sabes astrología, te vas a ir con varios datos muy interesantes de la astrología. Y si sabes astrología, eh, vas a, a, a tener otra visión, otro panorama de cómo poder utilizar esa hermosa herramienta que se llama astrología. Eh, Nada, bueno, quedan todos eh, invitados, pero por supuesto se tienen que inscribir con anticipación. Eh, no esperen hasta último momento, eh, que no les pase como a Lucy, que casi se lo pierde. Eh, eh, y nos volvemos a encontrar el martes con el estreno del video angelical y el próximo sábado con... Temas muy interesantes de la psicoastromagia. Eh, los espero a todos, a todas, a todes. Chao.